Clínicas Odontológicas Elite Cosmetic Dental, by Jimmer Hernández. Especialistas en diseño de sonrisa y salud oral, con los más altos estándares de calidad y tecnología robótica de última generación. Responsables de las sonrisas más bellas del país, presenta una de sus sedes en una ciudad de destino alegre y cultural, Barranquilla. Nominada por el Financial Times como una de las ciudades del mundo con mejores estrategias para atraer inversiones. Importante ciudad portuaria localizada geográficamente en el centro del continente, cerca de tres aeropuertos internacionales. La Puerta de Oro de Colombia, cuna del famoso Carnaval de Barranquilla y de artistas como Shakira y Sofía Vergara, entre otros que llenan de orgullo a toda una región. Una ciudad importante, con un constante desarrollo y crecimiento en el país, dio apertura a su primera sede en la región Caribe de Colombia. Elite Cosmetic Dental, by Jimmer Hernández. Bienvenida a nuestra clínica, lo haré pasar con la especialista que estará a cargo de su casa. Después de todo un año de capacitaciones a todo un grupo de especialistas, estamos listos para brindar un excelente servicio, garantizando que cada resultado y procedimiento realizado es guiado, supervisado y controlado por nuestro líder científico y director académico, el doctor Jimer Hernández, en equipo de nuestra casa matriz. Un laboratorio propio, dotado de equipos con tecnología robótica y digital de última generación. Barranquilla, llegamos a ti.